a cargo del de destacado juez doctor José Alejandro Vargas porque miren miren lo que es la cosa de la vida y tampoco uno va a apoyar que haya retaliación ni mucho menos pero miren lo que es la cosa de la vida la vuelta que da la vida por eso es que a esa gente que tienen poder y usted lo ve engreído. Y usted lo ve borracho de poder. Y usted lo ve que se andan llevando el mundo por delante. La vida da vuelta. La vida te hace trastada. Te hace pasar malos momentos. Y te presenta situaciones. Que tú dices, pero caramba. Lo mejor. Es ser humilde. Aunque usted tenga todos los poderes. Habidos y por haber Pero hay gente que no aprende Ni siquiera por los errores cometidos por el otro La gente no aprende La gente como que el cerebro no le funciona Porque el cerebro se supone que para que usted piense Para que usted medite Para que usted si ve que a fulanito de tal le pasó una cosa Usted medite y no cometa el, el mismo error De ese fulanito de tal Mira qué coincidencia tiene la vida. Miriam Germán que fue humillada por Danilo Medina. Porque ese es uno de los temas que voy a tratar ahorita. Cómo este grupo y la diferencia de este grupo y los otros grupos de corruptos que ha habido. Y que hay. Mira cómo Danilo Medina humilló. A Miriam Germán que era jueza. Reconocida. Apoyada por toda la sociedad por su ejemplar vida, por su actitud correcta. Mira qué truco propio de mafia, propio de mafia, para desacreditar a esta jueza y sacarla de la Suprema Corte de Justicia, hizo el señor Yang Aylann bajo la maquinación de Danilo Medina. Porque eso fue Danilo que lo dirigió. Jean Aylann es un alfil, un peón, utilizado para llevar a cabo esa operación. Porque esa gente estaban pensando en el futuro. Oye, no vamos a tener una jueza que ha demostrado que no le tiene miedo a nadie, que es una mujer capaz, vamos a sacarla a la Suprema, para tener dos o tres eh, eh, eh, corifeos de nosotros que nos protejan. Eso fue lo que ese grupo pensó. Pero, oh, lo que yo le acabo de decir, sorpresa de la vida. Mira, Germán era la procuradora ahora. La que está dirigiendo. Todas estas operaciones. ¿Quién lo iba a decir? Pero otro que fue humillado fue Juan Alejandro Vargas, ese que está conociendo el caso, hombre. Ese salió advirtiéndole a Danilo Medina. Ustedes ven lo que es la vida. Hay un amigo político de estos jóvenes que. de estas personas que. Van a Nueva York y consiguen cuarto. Y como la política aquí, que deben de aconsejarlo sus amigos. Porque puede fracasar y, y, y, y, y tener resultados. Es una persona que me ha tratado con distinción. Pero tú no puedes cada vez que tengo un problema con una gente. Y porque me dijeron que en una reunión de viernes o el sábado... Terminó hablando de timbales, de, de vaina, No, es que eso no es eso no es la calle de Nueva York Eso es otro escenario Que te puede salir caro Porque es que la gente no entiende Y es que, es que es improvisado en política Comete errores Tú vas hablar de timbales Y que cada vez que vaya a tener No, que yo tengo timbales, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro Que yo tengo pene, Es un error Porque el poder lo tiene hoy Fíjense en esos peledeístas como están lo engreídos que estaban y todo. Bien, el caso es que Danilo Medina tenga en esa encrucijada. Y le voy a decir lo siguiente: porque este es un pueblo fácil de manipular. Lo manipulan fácil. Los PLDistas, los PLDistas y algunos aliados de los PLDistas. Entonces, gente buena gente buena, por pues la sé, naturalmente tengo que decirlo, de que se haga justicia, en los últimos días, tú lo ves que dicen, y yo soy el que he planteado aquí durante mucho tiempo, que no puede haber, eh, eh, que todo lo corruptos de todos los partidos, eso es un discurso que yo lo he tenido durante varios años aquí. De todos los partidos no puede haber ningún tipo de miramiento en la persecución de la corrupción. No importa que sea del grupo Lionel. De, todo eso yo lo he dicho siempre. Y hoy hay un personaje que es del grupo de Miguel Vargas. Pero un Miguel, uno del grupo de Miguel Vargas, pero muy propeledeísta. Él dice, Leonel fue el que inició el jumo. Sí, el título del artículo que escribe hoy, Leonel Fernández inició el humo y habla de los corruptos de Leonel, que ciertamente hay que perseguirlo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes le pongan asunto a lo que yo voy a decir ahora? Es verdad que Leonel fue que inició la descomposición del sistema político dominicano con la cuestión de la corrupción. Y la meta es que toda esa gente, que toda esa gente paguen por su pecado. Ahora, yo quiero decirle algo, señores. Sin dejar ni descuidarse de todos esos grupos de corruptos, que la sociedad espera justicia y que debe de haber justicia. Que el grupo de Danilo es un grupo diferente a todos los grupos de corruptos que ha tenido este país. Y le voy a graficar para que ustedes entiendan. Lo que puedan entender, porque aquí hay gente que tú le expliques eso mil veces y no entienden. Siempre están, porque yo lo veo con la llamada, que tú le expliques una cosa y después te salen con un disparate. Miren la diferencia y presten atención a esto. En todos los gobiernos se han detectado corruptos. Una gente lo nombra ministro y va y roba. Y sale rico. La mayoría de las veces, casi un 100% ese corrupto se roba el dinero del pueblo y queda libre, sin ni siquiera ser tocado. Ni ser investigado, ni ser molestado. Ese tipo está tranquilo. Ha sucedido en todos esos gobiernos. Pero la diferencia es que ni siquiera estos que están persiguiendo esos corruptos, quizá ni se imaginan eso. Quizás no lo hacen consciente de eso. Pero yo sí estoy claro en esto. La diferencia con estos grupos de Danilo Medina, es lo que este grupo implica esto es una mafia organizada esto es una mafia estructurada esto no dije que un fulanito eh, lo nombraron y, no, no, esto es una mafia estructurada en el único gobierno que en este país se han suspendido unas elecciones fue en ese grupo gobernando ese grupo se suspendieron las elecciones de febrero y quisieron atribuírselo a otro grupo cogió y torturó a un empleado de claro para que se responsabilizara de que, que era que estaba haciendo trastrueque de las elecciones sabiendo ellos que no que eran ellos ese grupo quiso involucrar a un coronel que era el guardia de Luis Abinader para acusar a Luis Abinader de eso. O sea, no estamos hablando de, de, de... los otros grupos tú pues, encuentras corruptos esas maquinaciones y esos planes criminales, nada más lo ha hecho este grupo, de que para robar y mantenerse robando, quería mantenerse por la buena o por la mala, en el poder quería modificar lo que ni Trujillo hizo, consecutivamente la constitución, para seguir gobernando este país. Y ese grupo, aunque hubo una movilización del pueblo que se opuso, Que Danilo modificara la constitución. Ese grupo estaba dispuesto a todo. A bañar este país en sangre. Dije siempre. Si no se produce la llamada de marco Pepe. Es más. Analicé un día un artículo de Melvin Mañón. Y estuve de acuerdo con ese artículo. Solamente Estados Unidos impide que ese grupo se salga con la suya. Porque ni siquiera le temían al pueblo. Era por ahí que iban. ¿Y tú sabes lo que iba a significar este país con ese grupo queriendo mantenerse en el poder? ¿Por la buena o por la mala? señor, y hay que ver en los interrogatorios. Mire ese Hermosén Contra los generales de la república lo que dijo. Que José Ramón Peralta. Y otros funcionarios querían obligarlo a que hiciera un libramientos para pagar un dinero. ¿Y porque no lo hizo? ¿Lo cancelaron a los 15 días? Esa es la mafia que estuvo así. Mira lo que dijo Jenny Berenice de uno de los imputados. Es el estilo de Pablo Escobar. ¿Sabe por qué? Claro. Pablo Escobar y esos mafiosos eh, narcotraficantes dan cuarto allí, hacen una escuela aquí, hacen una iglesia... Para que lo protejan. Para que sea de que el pueblo que lo apoye. Que es un tipo bueno, que es un tipo esto. Por eso en esos barrios muchas veces la droga. Esos tipos dan que la medicina allí. que esto, Y esos tipos lo protegen en esos, en esos barrios pobres. Y cuando la policía va, mira, vienen y le guardan la droga. Porque es un estilo. Entonces... Estamos hablando que no es un grupo que se puede comparar con nadie. Aquí en este país, ni en los tiempos de Trujillo había visto con ese hermano de Danilo Medina una cosa igual. Porque ellos eran corruptos los Trujillos y hacían mil diabluras. Pero Trujillo a, a Petán y a Niva y una serie de hermanos lo ponía en jaque y le llamaba la atención. Y eran corruptos y ladrones, vulgares ladrones. Pero tú sabes que Danilo Medina decía que él no sabía que ese tipo operaciones por 5 mil millones de pesos. ¿Qué no sabía? Y las hermanas por aquí, las hermanas por allí, que fundación por aquí, y cuarto por aquí, cuarto por allá, y cuarto para campaña, y cuarto, por pero venga acá. Entonces, ahí es que yo quiero que, que analicemos, que dejemos de ser tan torpes. Que analicemos que este no es un grupo cualquiera. Y que este grupo hay que aniquilarlo. Porque es un peligro para este país. Que, que tienen capacidad, tienen cuarto. Para desestabilizar, para hacer mil diabluras. No es que los otros corruptos no se vayan. Claro que hay que perseguirlo, Claro que hay que perseguirlos con saña. Mira ya Kimberly renunció del de Ministerio de la Juventud. Y Luis Abinader le escribió una carta a los ministros y a los funcionarios de que no van a tener respaldo en cualquier acción. Es una cuestión buena. Pero, no. Estamos hablando de un grupo que no es una cosa cualquiera. Un grupo con ramificaciones, un grupo mafioso, con generales en las tres ramas, las Fuerzas Armadas y de la Policía. Ese hermano de Danilo, Ibi ponía generales y, y lo ponía a su conveniencia. Estamos hablando que eso no es un grupo cualquiera. Estamos hablando que ese grupo, si tiene que matar, mata. Si tiene que matar, mata. Ese grupo, si tiene que matar, mata. Para que sepan eso. Porque... Eh, eh. Es, es, es mucho cuarto que se está poniendo en juego. Entonces, déjenme decirle. Porque la gente a veces. No, po, muchos lo hacen consciente de lo que están haciendo. No, hay que caerle a Leonel. Sí, es verdad que hay que. Pero este grupo es el principal ahora. Porque este grupo no tiene comparación. Es verdad que Leonel fue quien inició eso. Pero Leonel no era capaz como hizo Danilo, de meter sus ayudantes, sus hermanas en el Comité Político del PLD. Sus ayudantes, sus asistentes, como Robert de la Cruz. Leonel, en eso se cuidaba más, era más, más, más cosa. La hermana, Danilo la metió, cuando se vio con, con el poder de decidir en el Comité Político. ¿A qué era más...? Y a qué tiene corrupto, claro que sí, que corrupto que deben de, pero, pero esto es una estructura mafiosa, con poder, con capacidad criminal, con capacidad de decidir muchas cosas, teniendo un Estado. Si Estados Unidos no interviene abiertamente con esa llamada de Pompeo, no se sabe, la gente no tiene idea de lo que hubiera sido de este país, pero fueron capaces, señores. Para que ustedes vean lo que es ese grupo. Fueron capaces de suspender unas elecciones. Fueron capaces de traer a Quirino a Leonel Fernández, su compañero, que se la jugó por ello. O sea, ese grupo, ese grupo, el país no lo había conocido. En sus ciento y pico de años de vida republicana, no había conocido un grupo más criminal que ese. No lo había conocido. Capaz de todo. Dominaban las áreas de la construcción, se metieron en el turismo, se metieron en las importaciones de ajo, de arroz, de vaina, de habichuela. Estaban en todo negocio, en los combustibles. Era una maldita mafia estructurada, que es lo que la gente a veces no entiende. Es muy distinto.